Hola a todos and welcome to una new Spanish lesson with me, Sebas. Today we will learn the top 10 verbs with the -er termination. If you haven't seen my videos about how to conjugate these verbs, then you could check it out so you can catch it up. Empecemos. Aprender to learn. Ejemplo: Aprendo español con Sebas. I learned Spanish with Sebas. Aprendo español con Sebas. I learn Spanish with Sebas. Comer to eat. Ejemplo, Natalia y yo comemos sushi. Natalia and I eat sushi. Natalia y yo comemos sushi. Natalia and I eat sushi. Beber, to drink. Ejemplo, bebo agua todo el día. I drink water all day long. Bebo agua todo el día. I drink water all day long. Vender, to sell. Ejemplo, Catalina vende su carro. Catalina sells her car. Catalina vende su carro. Catalina sells her car. Los estudiantes meten los libros en la mochila. The students put the books in the backpack. Los estudiantes meten los libros en la mochila. The students put the books in the backpack. Responder to answer. Ejemplo, Daniel y tú responden a mis preguntas. Daniel and you answer to my questions. Or if you want to say in the Spanish way, you could say, Daniel y tú respondéis a mis preguntas. Daniel and you answer to my questions. Escoger, to choose. Ejemplo, escoges lo mejor para ti. You choose the best for you. Escoges lo mejor para ti. You choose the best for you. Prometer, to promise. Ejemplo, prometo no fumar más. I promise not to smoke again. Prometo no fumar más. I promise not to smoke again. Creer, To believe. Ejemplo: Diana cree en Dios. Diana believes in God. Diana cree en Dios. Diana believes in God. Romper. To break. Ejemplo: Los niños rompen el espejo. The kids break the mirror. Los niños rompen el espejo. The kids break the mirror. Y bueno, eso es todo por hoy. If you have any question, opinion or recommendation, just leave your comment below. And if you like this video, thumb up